¿Cómo ganar dinero con inteligencia artificial? Usa bots para ganar más de 150.000 dólares por mes. Puedes ver que gané 69.000 en Stripe en el último mes y en Paypal 76.000. Empezar es muy fácil. 1. Vete a bit.ly bots4money y descarga este archivo. Contiene las mejores herramientas de inteligencia artificial para automatizar tráfico. Además, tienen algo llamado programa de afiliados, que quiere decir que te pagan cada vez que alguien se registra de tu parte. 2. Las usaremos para enviar tráfico de unas a otras y conseguir que se registren nuevos clientes. 3. Suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte todos los vídeos que vamos a compartir con trucos y secretos sobre cómo hacerlo paso a paso. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!